Hola, estamos con Gonzalo En el metro, camino al Lama Temple Estamos presenciando un milagro Quizás en la línea, que sea el día, que sé yo Pero el metro está vacío Sí, lo ven con gente Pero esto para Beijing es vacío Nunca lo habíamos visto tan vacío, de hecho Siempre está lleno así como Estamos sentados de partida Viendo videos Viendo videos de Yoku El YouTube chino y la verdad es que nunca, siempre habíamos estado como en hora punta de línea 4 a las 8 de la noche en día de lluvia, así como siempre el metro de Beijing creíamos que era así siempre en todas las líneas pero bueno, hay 14 líneas de trenes, así que supongo que una tenía que estar más vacía que las otras y que justo las que estamos ocupando, así que buena onda igual Así que este es el metro de Beijing, más grande, los trenes igual son más o menos nuevos, pero, pero no tan nuevos como en Nanjing, que en el metro se nota que es como más nuevo y están haciendo la línea nueva, las cosas son más antiguas, pero es la capital, así que bueno, está buena la línea de metro igual, bueno. así que eso.